Bueno, pues esto es una guitarra eh, de ida y vuelta, eh, de ida y vuelta porque la compré, <coughs> eh, la tuve que vender, ¿vale? porque no la estaba usando y, y para tenerla aquí puesta en un, en un pie de guitarra o metida en la funda, pues la verdad preferí venderla para comprar algo que era útil en aquel momento y ahora ya se ha quedado obsoleto, ya sabéis, tecnología. Y bueno, eh, este verano... Creo que ha sido a raíz de un documental que he visto eh, que era, iba, no recuerdo mismo el nombre del documental, en, en Netflix o en HBO o por ahí eh, Y salían guitarras de 12 cuerdas y se me antojó locamente volver a tener una guitarra eléctrica de 12 cuerdas Tengo una acústica de 12 cuerdas pero no eléctrica Y nada, eh, fui a Toman, tenía algo de dinero ahorrado, tenía unos, vamos, prácticamente lo que costaba, ahorrado Y fui a Toman y ya no la tenían en stock, la habían descatalogado la sigue viendo al cabo de ahora de los meses, ahora la hay otra vez de, de nuevo, pero en negro. Pero a mí me gusta más en, en este color. Pero el caso es que, que bueno, que no, que no estaba y, y bueno, pasé de ella, pero seguía teniendo la espinita clavada y alguien en el foro de guitarristas me dijo, oye, que hay un par de ellas en Pop. Las he estado siguiendo y finalmente he podido volver a ahorrar y, y, y tirarle, pegarle el tirito a, a esta la guitarra, como podéis ver, es muy bonita, es una preciosidad, no pesa mucho. El único en cuanto a mueble y manejabilidad, digamos, los dos únicos fallos, si se pueden considerar fallos que se encuentran, son, primero, que la, el, como tiene un, una pala enorme, vale, pues tiende a cabecear. Eso depende un poco también de la correa. Esta correa es una correa la más barata que se despacha, de 2 o 3 euros. Con una correa un poquito más buena no ocurriría. Ese sería el primer, el primer fallo. Y el segundo fallo, o circunstancia más que fallo, es que el mástil es, es tochito, ¿vale? No solamente de, de, de perfil, sino también de, en cuanto a anchura del diapasón. Si estás acostumbrado a una guitarra eléctrica normal, pues comprobarás que esté un poquito más ancho y te va a costar algún trabajo poner acordes y cosas así por lo demás la acción es muy muy cómoda, eh, creo que es algo común en esta guitarra, en esta me refiero en, este, en esta serie de guitarras, eh, por lo que sea tendrá un gran refuerzo en, en, de alma o lo que sea, el caso es que está súper pegada, ¿vale? a veces incluso, pegada me refiero en cuanto a acción, muy bajita, eh, a veces incluso resulta difícil porque está demasiado baja, también puede ser un poco por el calibre de cuerda. Bueno, esta guitarra la he comprado de segunda mano y eh, como he comentado, y bueno, la cuerda, la octava aguda de sol venía. no venía, estaba rota. Entonces le he puesto, como yo no tengo del 008, porque no, no, no uso ese tipo de calibre, le he puesto una 0, creo que 009 o 0010, quizás, probablemente. Y bueno, la cuerda tercera no suena compensada, ¿vale? Porque suena casi más, más fuerte la, la aguda que la, que la grave. Casi más fuerte o más fuerte, eh, pero bueno, son es unas circunstancias de esta guitarra concreta y en cuanto pueda adquirir una 08 suelta, se la cambio y ya, y ya volveremos. Eh, cosas que hay que tener en cuenta, pues es eh, una guitarra que, como toda la de 12 cuerdas, hay que estar afinándola constantemente, especialmente las, las cuerdas de octava que son muy finitas, especialmente la, lo que sería la tercera eh, de, de, de octava más alta. Y la, y, la, y la cuarta de octava más alta, ¿vale? son cuerdas muy finitas, muy finitas y tienden a desafinarse con más facilidad Aún así, mantiene la afinación muy bien, creo que esta mantiene la afinación mejor eh, por lo menos es lo que me está dando la, la intuición es que mantiene la, la afinación mejor que la que, la que tuve antes ¿vale? clavijero sin grandes fallos ni grandes aciertos, un clavijero normalito que funciona Alguna va más, más dura que otra, alguna clavija, pero en general, una vez afinada, mantiene la afinación muy bien, con la salvedad de que quizá a veces las cuerdas más finas requieran un, un toquecillo, ¿vale? La, la guitarra la recibí el lunes pasado, la he estado toqueteando, la he afinado un par de veces, y porque venía así con las cuerdas flojas, y está ahora mismo perfecta, ¿vale? Ningún problema. Eh, si escucháis algún tipo de afinación, desafinación en algún ejemplo, es porque en algún ejemplo he puesto un, un delay con, con modulación. Y una de las cosas del delay con modulación es que ahí suena un poquillo desafinado a veces, pero es el delay, no es en sí la guitarra. Eh, ¿Qué más quería decir? Eh, bueno, la, esto ya lo sabéis de sobra y lo habréis visto en, en distintos análisis. La disposición de las cuerdas es distinta de la de, la, de, la, de una Rickenbacker. Es decir, aquí está fina y gorda la que sería gorda fina eh, en algún momento del futuro pues le cambiaré la cejuela y, y le pondré la, las cuerdas como una Rick, para que no, no solamente para que suene, porque eso va a ser bastante difícil, que suene igual, pero sí para que cuando le meta el hostiazo porque yo doy fuerte la que, la que reciba el hostiazo no sea la, la cuerda fina, sino que sea la cuerda gorda y no con, con vistas a que me duren más las cuerdas, sino con vistas a que a que, la, a que, digamos, la primera cuerda que suene sea la gorda, ¿vale? Y poco más que añadir. Eh, suena bien, eh, las pastillas son, digamos, vamos a decirle, aceptables. Y lo que sí he hecho es no solamente bajarle las pastillas, de como suelen venir, sino para que no... porque las cuerdas agudas suenan descompensadas con respecto a las graves. Lo normal es que le tengas que bajar las graves y subirle las agudas. O sea, digamos apretar aquí y aflojar aquí, pero en este, al contrario, aflojar aquí y apretar aquí. Sin embargo, en este caso, al contrario, lo que he tenido que hacer es bajar, como veis, bajar la, la parte de agudos para que suene más compensada, ¿vale? Bueno, y ya está, la, la recomiendo mucho. Si tenéis a mano alguna, eh, de, de segunda mano, incluso en toman, que ahora mismo van a estar de, en stock de nuevo, de aquí a pues decían de 5 o 6 semanas, estamos ahora mismo a mitad de octubre pues en diciembre por ahí volverán a estar pillárosla, porque es una guitarra que te da un sonido no, es una guitarra muy especialita eh, no es para estar tocando con ella todos los días y todo tipo de género pero veréis con los ejemplos que si quieres puedes tocar de todo y bueno siempre va a dar una sonoridad particular a todo lo que toque. siempre va a ser algo especial y bueno, y ya está si queréis ver mi otro vídeo que hice hace tiempo os pongo ahora el enlace y aquí van los ejemplos. Eh, para los ejemplos eh, estoy utilizando un FM3, ¿vale? Y estoy utilizando eh, mmm, presets de sonido o limpio o limpio roto, ¿no? Ninguno con, con un overdrive fuerte. Solamente hay un ejemplo en el que meto overdrive eh, y veréis. Lo demás es simplemente la, la distorsión de, del ampli por subirle el master o subirle la ganancia. Ea, ¡Vamos allá! <música>